Eh, para los cambios que vienen Bueno, nosotros entendemos Como nosotros hemos relacionado la justicia Y vemos que la justicia está mal La justicia en asunto de, de procedimiento De investigación, la fiscalía no hace nada La fiscalía lo que siempre hace es un muñeco Para que la ciudadanía eh, eh, se lo coma Pero los procesos aquí se caen Y entendemos, y así nosotros siempre estamos en lucha aquí que las altas cortes, es decir, el Consejo del Poder Judicial y a esa gente, aunque tienen poco ahí, deberían de quitarlo a todo, Porque no están haciendo su trabajo, lo que están violando la ley y la constitución. Y este gobierno tiene la oportunidad de hacer lo que nunca se ha hecho. Quitar a todos esos eh, eh, fósiles que andan ahí y que muevan la mata, la mata. Oye, cuando los mangos no se quieren despegar la mata, hay que moverla, que lo muevan, que están apoyados por nosotros.